¿Qué porcentaje de reintegro RE IVA me reintegrarán? El porcentaje del reintegro en efectivo será de hasta el 5% del valor total de las facturas que acumules durante el mes. ¿Qué debo hacer para beneficiarme con el reintegro en efectivo del IVA? Debes ingresar a la oficina virtual mediante la página web www.impuestos.gov.bo. Buscas la opción oficina virtual luego servicio al ciudadano, posteriormente te diriges al Registro de Beneficiarios REIva, IVA, donde realizarás una declaración jurada y te pedirán la siguiente información. Nombre completo, número de carnet de identidad, dirección y teléfono, ingreso promedio de los últimos tres meses o del mes de su habilitación, en caso de que no haya generado ingresos anteriormente, número de cuenta bancaria en una entidad financiera, Número del Código Único de Asegurado, CUA o NUA, en el caso de dependientes asalariados o número de matrícula para los beneficiarios de los sistemas de seguridad social a largo plazo.